Bueno, hoy amigos en este tutorial les enseñaremos a poder robarse el internet, empecemos. Primero tenemos que tener un celular, un iphone, ipod, tablet, no lo que sea pero que tenga internet y lo único que haremos es prenderlo, prender el internet y luego buscar la contraseña la cual se dejaremos en la descripción del video y la, y la contraseña... Es una casa en la, en la cual está en las monarcas, no sé qué más. La icona de las monarcas. Exactamente. Es aquí atrás de mí, no sé, es una casa al lado de una tienda. Hay un árbol, por cierto, muy bonito. Y listo. Ahora, en la siguiente pondremos la contraseña y listo, tendremos el internet gratuito. Sí, gratuita. Y así sido todo por hoy, y hasta la próxima. Si quieren venirse aquí, León, Guanajuato, la joya. Balcones de las monarcas, aquí se pueden sentar, bien a gusto el árbol, mientras se lo roban el internet. Los de aquí no se dan cuenta, ya que son unos estúpidos. Sigo siendo allá. Gracias por todo, amigos. Sigo siendo allá.